Hola queridos amigos, mi nombre es Carlos Vaquero y estoy aquí para presentarles nuestro concierto número 57 de la Academia Mundo de la Música en Bogotá, Colombia, concierto virtual de Navidad 2020. Al igual que en nuestro recital anterior, en este concierto todos los artistas que se presentan han grabado su participación desde sus casas, luego de una breve temporada de preparación musical guiada por cada uno de los profesores de la Academia. Los invitamos a disfrutar de este trabajo conformado por 11 canciones que hemos preparado en equipo muchas personas, alumnos, exalumnos, profesores y amigos de la institución, con la estrecha colaboración de todos los padres de nuestros alumnos. Vamos a comenzar nuestro concierto virtual de Navidad 2020 interpretando Faith Noel. Es una popular canción de Navidad en género metal, interpretada por los siguientes alumnos. Guitarra eléctrica Esteban Contreras. Guitarra rítmica Diana Carolina Maecha. Piano Mariana Garzón. Teclado 1 Ana Catarina Crosetti. Teclado 2 Ana María Sánchez. Teclado 3 María José Bray. Teclado 4 Nicolás Duque. Bajo profesor Efraín Durán. Batería Valentina Rojas. canciones de Navidad que nos llenan de espíritu, de bellos mensajes. Tal vez la canción que en español mejor cumple con ello es la canción del tamborilero. Nos la interpretan los siguientes alumnos. Voz solista Lucía Foliaco. Guitarra acústica Emanuel Orsted. Violín 1 Elian Giselle Villota. Violín 2 Profesora Osiris Rosso. Saxo alto 1 Juan José Fernández. Saxo alto 2, profesor Juan Sebastián Muñoz. Ukelele, María Luisa Crosetti y Simona Dagger. Piano, Ana Sofía Vera. Teclado tuba, Agustina Martelo. Teclado strings, Juan Jerónimo Plata. Órgano, Ana Catarina Crosetti. Bajo, Camilo Gutiérrez. Y batería, profesor Dubán Soto. No. Hay canciones que se han tomado el mundo entero. La siguiente es una popular canción de Navidad que se escucha en cualquier rincón del mundo. It's beginning to look a lot like Christmas, que traduce algo así como Está comenzando a sentirse con intensidad que estamos en Navidad. La interpretan los siguientes alumnos: Saxo Alto 1, Juan José Fernández. Saxo Alto 2, Profesor Juan Sebastián Muñoz. Piano, profesor Carlos Baqueo. Teclado trombón, Sofi Morales. Violín 1, Elian Giselle Villota. Violín 2, profesora Osiris Rosa. Ukelele, María Luisa Crosetti. Guitarra acústica 1, Marta Amador. Guitarra acústica 2, Juan Camilo Medina. Bajo, Gustavo Suárez. Batería, Francisco Rodríguez. Les hemos preparado una canción cuyo origen es muy antiguo. Se conoce desde 1739. Hark, The Hell Angels Sing. Escuchen con atención a los ángeles heraldos cantando. Disfruten de nuestra versión de esta canción. Nos la presentan los siguientes alumnos: Voz solista María Alejandra Vaquero. Teclado campanas Gabriel Bahía Fernández. Teclado flauta 1, Ana María Sánchez. Teclado flauta 2, Manuel Hilarión. Teclado strings, Nicolás Duque. Órgano, Marta Amador. Violín, Camilo Gutiérrez. Bajo, profesor Efraín Durán. Batería, Daniel Orsted. Hark the herald angels sing, glory to the newborn king. Peace on earth and mercy mild, garden sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the tribe. Adolfo, el reno de la nariz roja, es conocido como uno de los renos de Papá Noel. Inspirado en su historia, fue compuesta esta bella canción que nos presentan los siguientes alumnos. Piano solista, Nicolás Duque. Piano, María Teresa García. Teclados, percusión, Nicolás Duque. Guitarra, Marta Amador. Ukelele, profesor Carlos Vaquero. Bajo Gustavo Suárez Batería Isaac Rojas Más Allá es una canción de Navidad que compuso el colombiano Quique Santander en 1995 para ser interpretada por la popular cantante Gloria Estefan. Les traemos nuestra versión de esta hermosa canción. La interpretan los siguientes alumnos. Voz solista Mariana Garzón Teclado 1 Francesca Dagger Teclado 2 Josué Villota Teclado 3 Jerónimo Bolívar piano eléctrico, profesor Carlos Vaquero, guitarra, Marta Amador, bajo, profesor Efraín Durán, batería, Daniel Orsted. Búscalo Más Vital es el nombre de una canción de la película El Libro de la Selva. Es una canción especial que hemos preparado para ustedes en este concierto. Será interpretada por los siguientes artistas. Saxo Soprano Matilde Silva Saxo Alto Profesor Sebastián Muñoz Guitarra 1 Juan Camilo Medina Guitarra 2 Marta Amador Ukelele Profesor Carlos Vaquero Teclado trombón, Gabriel Bahía Fernández. Teclado strings, Ana Sofía Vera. Teclado string 1, Lorenzo Bolívar. Teclado string 2, Agustina Martelo. Piano, Nicolás Duque. Bajo, Camilo Gutiérrez. Batería, Diego Barrera. George Michael compuso Last Christmas en 1986 y se ha convertido en una importante canción joven de Navidad. Queremos presentarles la versión que les hemos preparado a todos ustedes. La interpretan los siguientes artistas. Voz solista Trevor Lloyd Guitarra 1 Marta Amador Guitarra 2 Juan Camilo Medina Piano Nicolás Muñoz Piano eléctrico Mariana Garzón, teclado strings Mario Calderón, bajo Camilo Gutiérrez, batería Julián Martelo, cascabeles Cristina Vaquero. La siguiente canción prácticamente la pueden cantar todas las personas de habla hispana alrededor del mundo Campana sobre campana Tradicional villancico de origen español Invitamos a los siguientes artistas para que nos presenten esta canción Voz solista Marta Amador Saxo soprano Matilde Silva Saxo alto Juan José Fernández Teclado String 1, Lorenzo Bolívar. Teclado String 2, Jerónimo Bolívar. Piano, Josué Villota. Violín 1, Elian Giselle Villota. Violín 2, Profesora Osiris Rosso. Guitarra Acústica, Roberto Bautista. Bajo, Camilo Gutiérrez. Batería, Diego Barrera. Astor Piazzolla es un gran compositor argentino cuya obra se ha difundido ampliamente por el mundo. Una de sus canciones más conocidas es Libertango, compuesta en 1974. Nos van a deleitar con su interpretación los siguientes alumnos. Teclado acordeón Sofi Morales, violín 1, profesora Osiris Rosso. Teclado Violín 2, Nicolás Duque. Viola, Camilo Gutiérrez. Teclado cello, Profesor Juan Carlos Ortega. Piano, Profesor Juan Carlos Ortega. Bajo, Wilmar Gaitán. Batería, Valentina Rojas. Es hora de nuestros agradecimientos finales, antes de nuestra última canción. A los primeros que hay que darles las gracias es a todos los alumnos de la Academia Mundo de la Música. Su estudio y su dedicación han permitido este resultado que hoy todos hemos podido disfrutar en este recital de Navidad. Muchas gracias a todos los padres de nuestros alumnos. Su apoyo económico y su participación ayudando a que sus hijos asistan puntualmente a todas sus clases y a que preparen adecuadamente sus papeles de concierto dan fruto abundante en este precioso recital, el que podrán seguir disfrutando en nuestro canal de YouTube Academia Mundo de la Música. Tenemos que dar un agradecimiento a nuestro equipo de profesores. Ellos este año han sido unos completos guerreros trabajando intensamente en esta época de aislamiento que nos tocó vivir. En la virtualidad no hay días festivos, ni puentes, ni de semana santa, ni semana de receso. Todos los días son como lunes hábiles. Este año trabajamos muy fuerte y todos nuestros profesores apoyaron a cada uno de nuestros alumnos. Presentamos nuestro saludo de agradecimiento a la profesora Osiris Rosso, que es nuestra profesora de violín. A la profesora Paola León, encargada de las clases de técnica vocal al profesor Efraín Durán, encargado de las clases de guitarra acústica, eléctrica, bajo y ukelele, al profesor Juan Carlos Ortega, quien es nuestro profesor de piano y órgano, al profesor Juan Sebastián Muñoz, nuestro profesor de saxofón y flauta traversa, al profesor Duban Soto, que es nuestro profesor de batería, y finalmente estoy yo, Carlos Vaquero, profesor de piano, órgano y guitarra. Para que funcionara correctamente cada clase, lo mismo que los preparativos de este concierto, fue invaluable el apoyo y la coordinación diaria de nuestra directora general, Cristina de Vaquero. Agradecemos a nuestro diseñador gráfico, Alejandro Hernández, encargado de todas las piezas de diseño gráfico de nuestros conciertos y de otros proyectos que tiene la Academia a lo largo del año. Muchas gracias al personal de HAL Producciones, Henry Angarita Leiva, quienes estrenaron en este concierto nuevos equipos de última generación en materia de producción de audio de alto impacto. Fueron ellos los encargados de la obra de arte que ustedes están disfrutando en este concierto, la banda sonora de este video. Vamos ya a nuestra última canción, Do They Know It's Christmas? ¿Saben ellos que es Navidad? Es una canción del año 1984 en la que se hace mención a la hambruna que había en África en esos momentos. Y nos piden a todos que alimentemos al mundo. Al comienzo de la siguiente canción les vamos a pasar la letra de la canción traducida al español para que nadie se quede sin saber de qué se trata el texto que se interpreta en esta canción. La interpretan los siguientes artistas. Voz solista Trevor Lloyd, coros Mariana Garzón. María José Bray y profesor Carlos Vaquero. Guitarra 1, Diana Carolina Maecha. Guitarra 2, Juan Camilo Medina. Teclado Strings, Mario Calderón. Teclado Bajo, Nicolás Duque. Teclado Bells y Piano Eléctrico, Manuel Hilarión. Piano, María Teresa García. Bajo, profesor Efraín Durán. Batería, profesor Duván Soto. Feliz Navidad para todos y que el 2021 esté lleno de amor, salud, prosperidad, de buenas noticias y sobre todo de mucha música.